Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, hoy voy a detallaros en qué redes sociales pueden tener presencia nuestros hijos según su edad. Como decíamos, no debe ser el único requisito que les exijamos y sería conveniente que conocieran tanto las normas de convivencia digital que deben cumplir en estas redes, como las medidas de seguridad para protegerse a ellos mismos. Empecemos. A partir de los 13 años y con un permiso explícito paterno, pueden tener cuenta en WeChat, Twitter, Tumblr, Pinterest, Reddit, Snapchat, Forosquare, YouTube, Flickr y TikTok. A partir de los 14, además de las anteriores, pueden estar en Instagram, Facebook o WhatsApp. Y a partir de los 16, pueden tener también cuenta en LinkedIn. Estas son las redes sociales más populares clasificadas por edades. Como os decía, es importante analizar las preferencias, aptitudes y gustos de nuestros hijos y seleccionar aquellas a las que les vayan a sacar más partido. Como siempre, tenéis más recursos para ayudar a vuestros hijos a iniciarse en esto de los medios sociales en Gapten.com. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.